Buenas, buenas. Bueno, vengo con una lectura para Leo, los amigos, amigas de Leo. Leo, gracias por seguirme, por suscribirte a mi canal. Bueno, estoy en vivo y en directo, así que hola, saluden, den like, compartan. Bueno, voy a hacer lo que vengo haciendo últimamente, que estoy haciendo lecturas por separado. Voy a hacer una cartita de de cada uno de mis mazos favoritos. Un par de cartitas, ¿no? Una lectura general. recordad que yo soy más bien astróloga, eh, hago lecturas privadas también, así que si querés una, bueno, dejo siempre todo en los comentarios, ¿no? puedes consultar en vivo en directo o eh, en privado hablándome por Instagram. Bueno, voy a mezclar un poquito más. ¡Uh! Se cayeron dos ya, mira Ya se cayeron dos mensajes. A ver, vamos a ver. Leo, entonces, tenemos dos mensajes. Gracias por seguirme, por suscribirte a mi canal. A ver, ¿qué tenemos? Dos, dos energías hermosísimas. Mira, salió el perro. El perro es energía de amor incondicional. El perro te entrega el poder de amarte plenamente, de aceptarte y mimarte. Te recuerda que no precisas de nada ni nadie externo a ti si te sabes tratar amorosamente. El perro es un guía guardián que te protegerá mientras trabajas en abrir tu corazón y conectar con el dar y recibir sin condiciones. Suelta el miedo a sufrir por amor, el perro te custodia. <risa> Me muero porque esta carta le había salido a Pisces anoche también. Así que bueno, comenten los lorinos qué onda con las cuestiones sentimentales del amor y cómo están con eso, ¿no? Eh, así que... A ver qué pasa con, con Leo. Tenemos otra carta más, que en este caso también es una carta... A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? Astrológica mer, astrológicamente, perdón, Marte está transitando por cáncer. Para ascendente Leo, sobre todo, se está iluminando activamente... Cosas del pasado, o de, no sé, pesadillas puede ser, sueños medios raros, intuiciones medias pesadas, ¿no? Bueno, acá dice que no fantasees tanto, porque se puede estar activando también el tema de la fantasía, que no siempre es beneficiosa, ¿no? Entonces dice que acá sueltes el miedo a sufrir por amor, Leo, por un lado. Y por otro lado salió el ciervito, que el ciervito, el ciervito... estoy media con la lengua trabada últimamente. Bueno... El Ciervo eh, también habla de dulzura, de belleza, y dice que te conecta con dulzura, con belleza y con los agudos instintos de supervivencia. El siervo te otorga el don de estar alerta a tu alrededor y de saber escapar a tiempo de personas y situaciones tóxicas. Dios, él te invita a ser dulce, tierno y vibrar en amor. Sin embargo, te pide no pecar de inocente y saber protegerte a tiempo de lo que percibes como peligroso y poco nutritivo para tu persona. Bueno, dos cosas, ¿no? Eh, por un lado es ser buena persona y todo, pero tampoco dejarse pasar por arriba, ¿no? <ríe> o sea, eh, por un lado es amor incondicional, como diciendo, la verdad es que no es obligatorio estar con alguien, no es obligatorio estar con una persona que vos sabes que por ahí no te hace bien, ¿no? No es obligatorio quedar bien con todo el mundo tampoco. Para este momento, para cuando veas esta lectura, que es atemporal, igual, hablamos de contar con dulzura, con belleza y con agudos instintos de supervivencia. O sea, recomiendo mirar eh, algún documental de los ciervos, cómo son comidos por, por las hienas. Bueno, hay que tener cuidado, más allá de que a veces puede pasar que uno es bueno y no piensa en que otras personas le pueden hacer daño, ¿no? Tenemos otro mensaje especial en este momento, que está hablando de... Este símbolo nos pide calmarnos un poco para poder equilibrar cada punto energético de nuestro ser. Nos pide armonía e integración de cada uno de nuestros cuerpos, ya sea nuestro cuerpo mental, emocional, físico, espiritual y energético. La clave hoy para sentirse bien es el equilibrio entre nuestro hacer y no hacer, entre decir y no decir, sentir y no sentir. Trabaja con tu paciencia para lograr la armonía deseada. Bueno, un montón de cosas están pasando igual ya. Ya con estos mensajes yo tendría que cortar, ¿no? No, son muy buenos. Eh, prefiero arrancar la lectura así, con estos mensajes que son completamente optimistas. También acá habla de no darlo todo, ¿no? De dar de a poquito. Eh, Sean lo que sea que estás trabajando o emprendiendo o en, en qué situación vos te sentís que sos la persona que da todo y eh, recibís acorde a esto que das, ¿cómo sería, no? A ver, ¿qué más sale? ¿Qué más dice el tarot? Dice prudencia, acontecimientos. Uf. Acá se te dice que vayas despacio porque pueden pasar cosas. La ley laboriosidad, a ver hogar uh, ¿qué está diciendo? protección, bueno, acá se dice que vayas despacio entonces porque van a suceder cosas que tienen que ver con cuestiones legales puede ser con, no sé papeles, contratos, está saliendo mucho esta carta de la ley últimamente bueno, una, hubo hace poco una luna llena en libra y en base a Libra rige a las relaciones. Y creo que casi todas las cartas acá están hablando de fijarse bien con quién uno se relaciona. No solo habla de amor, sino que acá también habla de cosas de gente que anda dando vueltas cerca de tu casa, ¿no? De gente que te viene a visitar a tu casa, de gente que dice ser amiga y no es, o de familiares inclusive puede ser. No necesariamente está hablando de amor acá esta lectura, ¿no? Te lo vuelvo a leer. Dice: Prudencia, acontecimientos, ley, laboriosidad, hogar y protección. O sea, no sé si algunos trabajan desde su casa, pero hay que protegerse también en caso de trabajar desde su casa, ¿no? Eh, cuidar su hogar, cuidar su familia también. Eh, para los que están en pareja y están ya con alguien, acá viste que decía el siervo que tenés dulzura, belleza, pero también agudos distintos. O sea, tenés que estar atento a quién quiere drenarte la energía o quien quiere, digamos, meterse en el medio de tus situaciones familiares, suponete ¿no? Uf. Bueno, acá el ramo de flores con la montaña y las estrellas habla de que pueden suceder cosas, un reconocimiento puede ser, puede ser que algo esté resultando bastante positivo, optimista, atractivo para vos, pero a la vez hay ciertos obstáculos que uno no se está dando cuenta puntualmente, ¿no? como si fuese que uno Piensa que está todo bien, pero en realidad hay que tener cuidado de qué es lo que está sucediendo por alrededor. Como que no se está teniendo mucho en cuenta esto, ¿no? Mm, acá hay, las estrellas tienen que ver con esperanzas, tiene que ver con cuestiones de otros caminos. El oso puede ser una madre protectora o un padre protector, una mamá luchona, ¿no? Un papá luchón también. Y sale al lado del corazón, ¿ves? Como diciendo, bueno, protejo... Uf, los lorinos que tienen hijos eh, es esto no es proteger a los hijos o tomar decisiones por los hijos o tomar decisiones por querer tener hijos inclusive no también puede ser eh, amor a los hijos o lo mismo si está solo o sola en el mundo es conectarse nuevamente con lo genuino de la infancia de uno inclusive puede ser también no mm, a ver qué pasa qué pasa después de los hijos hijos y salud ah. Bueno, por ahí, no sé, es cuidar la salud por, por, para el tema de, de estar al cien con los hijos, inclusive, también, ¿no? Puede ser esto, ¿por qué no? Como si fuese que habla que hay que protegerse, no sé, porque capaz algunos no quieren tener hijos y hay que protegerse porque no quieren tener hijos, ¿no? Pero por otro lado es, si querés tener hijos, es proteger tu salud, inclusive. A ver, ¿qué más sale? ¿Qué más sale? Porque está media rara ahora la energía, dice... Playfulness, es, es jugar. Bueno, acá todo el tiempo habla de participación. Viene saliendo mucho para Leo, que, que aparecen colaboradores, aparecen personas, aparecen familiares inclusive. Algunos, yo no veo soledad para nada, sinceramente. Hay mucha energía de asociarse con personas. Y familiares es la sensación que me da, ¿no? Acá hay madurez ya. Por eso te digo, es como si fuese que algunos están atravesando por una etapa de madurez por cuestiones de hijos, o cuestiones de su propia familia, o cuestiones de su descendencia, inclusive. Es la sensación que me da, te juro. Acá puede haber un encuentro, pero viste que se mantiene como el secreto. Como el secreto con respecto a algo, porque querés darle vuelta a la cuestión, pensarla de otra manera, eh, mirar la cuestión de otra manera. Eh, ay, me encantaría que algunas personas de Leo, los de Leo que me vean este video, me comenten en qué situación están, ¿no? Mira, de vamos a una carta de madurez. Siento que en este caso ya se está planificando todo para... No sé, como si fuese concretar bases sólidas. No veo ningún... Bueno, para algunas personas, la familia es un proyecto, ¿no? Sinceramente, es la sensación que me da, te juro. O sea, acá veo amor por los hijos o mismo por tus padres. Eh, y por este motivo cuidar salud claramente y después tenemos encontrarse con personas, ves participar con otras personas ya recoger los frutos de la situación siento que hay reconocimiento de algunas cuestiones que uno tiene que mejorar inclusive para ser mejor persona esta, esta lectura es completamente optimista no siento que en secreto, en silencio estás empezando a ver una situación desde otro punto de vista más maduro o más madura y empezás a darte cuenta de que realmente, como decía acá la carta esta, ¿no? Que decía, recomiendo retroceder el video. Equilibrar entre el hacer y no hacer. A veces hablar por demás es súper inmaduro y a veces no hablar nada también es súper inmaduro, ¿no? Así que bueno, excelente lectura, espero que haya gustado. Gracias Leo por suscribirte a mi canal, por seguirme. Y obviamente estoy en directo emitiendo últimamente, me parece más cómodo, más práctico. Cuando me vean en directo, si quieren hacer una consulta, Estoy yo, ¿no? Es a través de Superchat o Mercado Pago. Bueno, siempre pongo todo en los comentarios. Y recuerda que hago lecturas personalizadas con carta astral, tránsitos planetarios, así veo bien dónde, está, dónde están los planetas ahora. Va a haber un eclipse en Aries dentro de poco, así que estaría bueno ver dónde, dónde cae según tu carta astral. Bueno, buscame en Instagram, es perla.negradorada.tarot. Así que bueno, hermosa lectura. Espero que haya gustado. Para los que recién se están conectando, pueden retroceder el video. Este, y bueno, ¿alguien quiere hacer una consulta? estoy en vivo y en directo, es un super chat eh, si no me desconecto y vuelvo con otra lectura más tarde ok bueno, gracias por seguirme, por suscribirte nos vemos en la próxima, abracitos